Mientras Mozart La para y Rocha hacen su tema, ¿verdad? Entonces confirmamos, ayer lo dijimos aquí, que Honguito Guas se le fue a Rocha Ay, Reyes, por eso me ha a mí. Y ahí está con Santiago Matías. Miren eso. Eso me ha dolido. Bueno, mucho me ha durado para salir por ah. otro lado. Apuesto yo que Honguito coge un brillo ahora. Lo pone a brillar. Lo míralo, pon. míralo. A brillar, como oh. hizo con el Cherry. El coro de la maldad, señores, pero el coro de la maldad es bueno está ahí porque ustedes se limpian. Hey, pero yo dale. veo ahí que hasta Neto Flow le gusta la vaina. Eh. Dale para atrás, dale para atrás al otro post. Dale para atrás al otro. Señor, Dame no el me... favor, dale para atrás, dalo no ahí. Está. Neto eh, Flow 56, eh. No... Cinco, seis, sí, ¿Eh? eh Véalo eh, ahí. Neto Flow 56, treinta mil personas más. Igual que tú, dijeron que le guste ese país. Llegó la necesidad del <tose> estudio. Bueno, ay, ay, ay. No a respeto, le cogen a un guito. Oh, no, oh, está aquí, oh, oh, oh, oh. Ni un bicochito me voy. <tose> a dar. respeto, le cogen. Y amable, y amable. Ey, pero, amable. Eh, pero vamos Amable, saludo. Está es asustado. Que, eh, es que él está triste hoy. Ya pues, sí. ahí no es amable. No, no, no, saludo, no, saludo. Salud. Ah, Toma está ahí, está ahí. Yo saludé ahorita, estaba con el flaco pasando trabajo. Sí, sí, no, no, no, tranquilo. Estamos aquí, estamos aquí, activos, ¿entiendes? Tú hay que con el flaco para hacer trabajo. Pero una pregunta, una pregunta. Honest, siendo honesto ¿qué va, o sea, que es lo que hace un guito que es Él, él canta, él barre no, es la mascota del urbano Él ahora el bando, va a ser el bando, el bando. él ahora va a ser la mascota de los foques ya tú sabes, a los foques prepárense para cansarse en youtube viendo a un guito ¿por qué lo que por... hace? ¿Cuánta sí. golpe? Ey, ey, ey. Ay. Amable porque no soy en cámara que habla así. Sí, tiene que salir. En <risa> no eso. que está preso Chucky de Le Bois, de de del de, de, de, de coro de Rochi, di que por, por los golpes porque ovido me olvidada. Señor. Neto, usted se fija que a veces un sonido.